Godzilla contra Japón, Godzilla contra Motra, Godzilla contra Jidorah, Godzilla contra Godzilla Robot, Godzilla contra Godzilla Espacial, Godzilla contra Bambi. 35 adaptaciones del monstruo más popular del mundo y en este simpático video veremos cómo pasó a ser de esto a esto. Por eso hoy, entre los resumas y más. de las películas de Godzilla. Todo empezó en 1954 cuando se estrenó Godzilla. Esta fue su primera aparición. En esta primera película, Godzilla despierta por culpa de los ataques nucleares y empieza a atacar a Japón matando japoneses indiscriminadamente, usando su poder de ser gigante, de ser indestructible y de tirar rayos por la boca. Esta película es bastante oscura y dramática. No está tan centrado en Godzilla, sino en los desastres que deja a su paso. El protagonista no es el monstruo, sino las víctimas. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Porque todo el asunto de Godzilla es una poco sutil metáfora de las bombas que tiró Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Esta primera película fue un éxito en todo Japón, pero fue un éxito inesperado. Por eso, al final de la película, los humanos terminan matando a Godzilla. Hasta se le ve el esqueleto y todo. Nadie sospechaba que iba a ser la primera de una larga lista de 35 películas. Por eso, en 1955, cuando se empezó a hacer la secuela, Godzilla contraataca, se preguntó... ¿Cómo lo revivimos a Godzilla si mostramos hasta el esqueleto? Se lo preguntaron, pero no se lo respondieron Porque Godzilla aparece vivo y nadie se cuestiona nada Pim pam pum, asunto arreglado Godzilla vuelve a hacer lo mismo que la película pasada Atacar Japón y matar japoneses indiscriminadamente El gran aporte de esta película es que Godzilla se va a enfrentar Por primera vez a otro monstruo gigante A Anguilus Esto da pie a la tercera película de la franquicia donde se da la batalla más esperada de todo Oriente y Occidente. La historia de King Kong la voy a contar en otro video, en este el protagonista es Godzilla. Aunque la película corre tanto para la franquicia de King Kong como para la de Godzilla. Pero fue el mono quien se adaptó a la técnica del lagarto. Porque para ese entonces las películas de King Kong usaban la técnica de stop motion para animarlo. Mientras que para las de Godzilla se usaba la técnica de marioneta y la de señor disfrazado. Y acá King Kong fue un señor disfrazado. Cuestión que para detener a Godzilla los japoneses creen que es una buena idea secuestrar a King Kong de su isla. Y acá es donde se da. En 1900 1962 la pelea más importante del mundo del cine En esta pelea destaco tres momentos, esta donde King Kong se tropieza solo y se da la cabeza con duras piedras Esta donde King Kong le mete un árbol en la boca a Godzilla y la gran pregunta de los últimos meses es si sos Team Godzilla o King Kong Yo me voy a decidir cuando termine de hacer el video de la evolución de las películas de King Kong Ahí doy mi veredicto final pero... Deja tu decisión en los comentarios y ya que estás ahí en esa parte ponerle un me gusta al video y una suscribida al canal y pegar una compartida y seguirme en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter retomo. En esta película hay un pequeño problema porque la pelea es muy desbalanceada. Godzilla puede tirar rayos por la boca y eso deja a King Kong en desventaja. Pero King Kong tiene un poder mucho más importante, el poder del guión. Storm up ahead of Kong is a chance. Makes him stronger. Now watch. Sí, a King Kong la electricidad lo hace más fuerte y eso lo ayuda a derrotar a Godzilla, pero no lo mata, porque faltan muchas películas, pero para esta altura es momento de hablar de este subgénero, el subgénero monstruo gigante, también llamado Kaiju. y lo voy a explicar en cámara rápida para que no robe mucho tiempo. Se podría decir que la primera producción de su género Kaiku o monstruo gigante fue The Pet, un corto animado de 1921 de Estados Unidos dirigido y producido por Winsor McCay. una señora que adopta un perro y el perro crece por las más la ciudad. A esto le siguió The Lost World de 1925, una película shanki basada en un libro de Arturo Doyle. en el 33 llega King Kong también de Estados Unidos y en 1953 llega la inspiración definitiva para Godzilla, la bestia de los 20.000 pies de altura, una película sobre un lagarto gigante que despierta por culpa de la placa nuclear y ataca Estados Unidos. Este género se volvió sumamente popular y las películas sobre cosas gigantes que atacan ciudades crecieron muchísimo. monstruos, hormigas, mantis religiosas, escorpiones, arañas, cualquier cosa se podía volver gigante y atacar una ciudad. Como todas estas películas fueron un éxito, de todos bichos a partir de 1964 van a salir películas casi todos los años donde Godzilla va a dejar de ser el villano para defender a Japón de diferentes amenazas y se va a enfrentar a diferentes monstruos: Motra, Hidorah, Evira, Edora, Kaigan, Megalón, e incluso una versión de sí mismo pero robotizado. <música> Durante toda esta etapa hay varios cambios en la franquicia, se va perdiendo el tono oscuro y dramático para volverse más infantil, de hecho en una película Godzilla baila Y en otra película Godzilla adopta un hijo y también avanza violentamente la fantasía y la ciencia ficción, hasta en una película Godzilla vuela por primera y única vez. El contraataque de Mchagoxila marca el final de esta franquicia y el final de la era Showa, porque acá todo se reinicia. En 1984 se estrena El retorno de Godzilla, película que niega todo lo anterior y solo deja como canon la del 54, excepto el final, ¿no? Con el esqueleto de Godzilla. Acá vuelve a aparecer y vuelve a ser malo y vuelve a destruir Japón. Con este reinicio se retoma la estética oscura y dramática de las primeras adaptaciones y Godzilla nunca va a ser bueno. Al final de esta película, Del retorno de Godzilla, Godzilla no muere, de hecho no volvió a morir desde el 54, sino que cae en un volcán y se va a quedar ahí hasta que se tenga que enfrentar a diferentes monstruos en las siguientes seis películas Igual esto iba a ser una vez más la última película de Godzilla. Pero pasó algo. Los yankees metieron la mano y en 1998 hicieron su propia adaptación de Godzilla, Godzilla. Película que reinicia la saga. Esta fue la primera película que vi de Godzilla, la vi en el cine y me acuerdo que me habían encantado los efectos especiales. Hoy la vuelvo a ver y me doy cuenta que son una poronga. El plan era hacer varias secuelas, pero esta película fracasó tanto, pero tanto que se suspendió todo a la mierda. La historia de esta película, por si quieren saber, siguió en una serie animada llamada Godzilla, la serie que se emitió desde 1998 hasta el 2000 con dos temporadas. Es la única serie de Godzilla. No, hubo otra que se llamó Godzilla Power Hour, producida por Hanna Barbera que se emitió entre 1978 y 1980. Godzilla, Godzilla, Godzilla, and Godzilla. A esto hay que sumarle varios cómics, incluso algunos de Marvel donde Godzilla se enfrentó a los cuatro fantásticos y los Avengers, y también hay que sumarle 23 videojuegos. Como con las películas. Como la adaptación estadounidense fue un fracaso, los japoneses reinician la saga con seis películas que son más de lo mismo. Bah, no sé si es más de lo mismo, pero en una maratón como las vi yo, hace que todo se vuelva un poco repetitivo. Acá cambia completamente el tono, volviéndose todo mucho más canche. Y además, en Ataque Total de los Monstruos Gigantes cuentan un nuevo origen de Godzilla. No es un dinosaurio modificado por la radiación, no es un monstruo mitológico, sino que es una entidad sobrenatural creada a partir de las almas de los muertos de la segunda guerra. La más rara de esta saga es Shin Godzilla, donde lo vamos a ver a Godzilla evolucionando poco a poco. Pero lo más raro es que esta es la primera película japonesa de Godzilla en ser hecha con CGI. Pero lo que no es más de lo mismo es la trilogía de películas anime que salieron entre 2017 y 2018. Maravillosas películas. Finalizada esta trilogía llegamos a la mismísima actualidad misma actual. En el mismo año que se estrenó en la momia, se estrenó en la película número 30 de Godzilla, un reinicio de la franquicia y el comienzo del universo cinematográfico de monstruos, pero monstruos gigantes. La película presenta directamente un Godzilla bueno que defiende la humanidad de muchos Dos murciélagos gigantes que tienen intenciones de aparearse. Gracias al éxito de esta película, se pudo continuar con el universo y salió King Kong, la isla de la calavera, que voy a hablar de esta más adelante. Y después la segunda parte de Godzilla, donde aparecen muchos más monstruos clásicos y obviamente el gran gigante. Un resumen específico del universo este, pero les quiero mostrar esta escena de Godzilla venciendo a Mutos. Si sí, le tiro un rayo adentro de la boca épico. La siguiente película entre a Godzilla, va a ser la número 36 y va a ser Godzilla versus King Kong, pero todavía no se estrenó. Y eso, chicos, es la historia de Godzilla en el cine me pregunto si en esta nueva adaptación King Kong también va a manejar la electricidad o si este Godzilla que pelea es un robot y va a aparecer el verdadero Godzilla porque según lo que se vio en esta saga de Godzilla, él es superpoderoso y King Kong es un mono con fuerza nada más veremos cómo se resuelve esto yo creo que estas tres películas son espectaculares y mis favoritas de la saga Godzilla si te gustó este video estate atento porque en cualquier momento sale lo mismo pero con King Kong y si querés que haga un video parecido con otros monstruos u otros personajes de